Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder un día más, esta vez escenario de dominación en el bosque de Hürgen. esta vez sí que, sí que tenemos bosque, BR de 7.0 tanques británicos y en esta ocasión con los 3 o 4 tanques que es más o menos tengo con este BR he decidido salir con el Centurion MK1. Gallin no deja de sorprenderme de manera ingrata algunas veces porque el ruido tan peculiar que tenía el centurión, pues otra vez Gallin vuelve a cambiar el ruido del motor de los tanques. Ahora suena a, a tractor petardero. Vaya cambio más bonito que era antes un ruido con un silbido así muy peculiar pues nada, ahora sonamos a lo dicho a un tractor petardero así y cuando paras hace unos pistonazos <risa> nada, no me gusta bueno, Galle, ay madre mía bueno, eh, vamos a centrarnos en lo que vamos Venga, mi que TT29, una sola zonita por conquistar, bastante alejada del pueblo. Venga, mi compi dispara. A ver, a ver, a ver. Ah, ah ¿qué es eso? Pre. Tenemos un antiaéreo crítico. Eh, se disparó yo cerca, que sigue ahí. Venga, impacto. Venga, muy bien, ayuda para matar el T29. Se lo ha cargado. Venga, nos disparan desde ahí. Estamos a 400 metros. De la zona, A. venga, por ahí más pajaritos. Explosiones. Bah, si es que no me quito la cabeza. Bah, vaya, vaya, vaya. Petardazos que mete ahora el centurión. Madre mía, gai, no hagas esto más, por Dios. Bah. Venga, fuego de artillería. Cazacarros ahí arriba. En A4, mi compañero pide, pide que le cubran artillería, venga, un mito rojo venga, vamos a ayudarle aquí al T29 a reparar muy bien, venga, ya ha reparado compi venga, ah, ¡Oh, ¿qué es esto? artillería, madre mía, la artillería nos ha caído encima, bueno, pues nada pues, ¿con qué salimos? el elan Venga, el Elan aquí es, es rapidillo, bastante rápido, muy blandito, como ya sabéis, tiene un buen cañón con cargas huecas Y vamos a intentar flanquear por el, por el lado izquierdo de la zona A Bien, muy bien, por el lado izquierdo de la zona A donde, donde nos han cascado Y vamos a intentar aprovechar la velocidad que tiene este bichito Vamos a ir por en medio vamos a intentar escondernos un poco un poco más por la izquierda por B hoy, incluso pegado a donde está mi compi ese cazacarro que está en A3 y desde ahí vamos a intentar ganar pues terreno, acercarnos ahí a la salida de donde se encuentran vaya, de donde se encuentran pues los enemigos ahí por ejemplo en B5 justo entre B5 y B6 Venga, 225 de cuadrante, Venga, corre, Lan Venga, vamos rapidito Bueno, mi copia era ese Ese que está ardiendo Venga, ya me, ya me han visto Bueno, hombre, yo por aquí Venga, me escondo justo por aquí Por estas pequeñas laderitas Aquí Y vamos poco a poco a echar un vistazo Venga, hemos llegado a una zonita Que no parece mal Venga, estoy viendo aquí a los pajaritos Venga, ojo, oh, ahí están, ahí están Todo el bacalao Venga, marca Vamos a ver Vamos a identificarlos Venga, muy bien, muy bien 250 Quizás un poco más lejos Venga, ese tío ah, perdón, dos cuadrantes Y un poco más 500 y pico de metros Venga Ahí está No, pues no le he dado Bueno, el tío no se ha dado, no coscado Venga, un poco más, 650 Por ahí Ahí está, muy bien Los hemos cogido en el sitio Venga, 650, ese tío 650 Es nuestra referencia Venga, más gente por aquí Venga, vamos ¿Quién es ese? Otro pajarito más Ahí hay dos Otro que está enterrado Venga Ahí, crítico Bien, bien, bien, bien Venga, vamos, venga, quietecito No te muevas Venga, impacto, va, ese le ha ido más abajo Venga, nos quitamos de aquí la zona Mis compis están ahí zurrando Y ya, ahí está el colega, venga, venga, venga Objetivo localizado, venga, yo tomas por ahí detrás Varios El tío no se sabe, está disparando al otro sitio Venga, le están zurrando Parece que está tontado. Venga, ahí. Venga, por él. Venga, estabiliza el an. Ahí está. Muy bien. Venga, otro más. Estupendo, es un buen sitio. ¿Qué pasa que aquí vamos a llamar mucho la atención? Venga, el que está allá abajo. A ver si no aparece otro. No, pues si aparece... Mmm, él, lo veo Venga, crítico. Venga, pete. Oh, Peté, peté, peté. Ah, pues estaba aquí al lado bueno, Tanto me, me he orcecado en mirar hacia la derecha Que se me ha olvidado mirar para el frente Bueno, este ha sido listo ha visto que ahí estaba yo haciendo pupita Y bueno, tenemos vehículo de apoyo Así que venga, Elan Al ataque, vamos otra vez Esta vez Vamos a ir por la parte de la derecha Dos tanques o tres tanques pesados más un cazacarros que está marcando ese compi justo en F, 4 un camperito. Camperito por allí. Claro, están justo pues en la ciudad, en las casas. Mm, mal rollo. Hay, hay que ir rápido. D5, ese quién es, vale, ahí. pero a mí Me preocupa más ese que está en F4. Ese, como nos coja, nos puede crujir, pero bien. Mm, vale, está bien. Espero que Gallin no me cambie más el ruido de de los tanques. Aunque aún así, el Elan. Eh, ¿Qué es eso? Vamos a quitar de aquí. Este tío con la metralladora. No sé cómo me ha disparado con la verdad ahora Venga, ese compi dispara justo ahí Yo creo que es el que están de cuatro Ahí, por ahí, por ahí, por ahí A ver, a ver, allá hay humo Venga, artillería Por ese sitio el tío está ahí todavía Venga, nos estamos acercando a la zona A pues nos vamos para... A. No me voy a meter más a la derecha viendo a ese tío ahí que no sé si ha caído o no ha caído. Aquí por lo menos tenemos una pequeña cobertura aquí con las casitas. Venga, vamos a defenderla ya que es nuestra... Poco a poco. Ahí está. Venga, a ver, los pajaritos... ¿Por dónde van a venir? Posiblemente por esa parte habrá más, más gente. Que bueno, alguno puede coger como el PT-76 de talla arriba. Eh, pues empieza a zurrarnos. Vamos a ver. Venga, marcas. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, ¿Qué es eso? Ahí está, impacto. Eso es un Panther. Un Panther, Panther, Panther, Panther. Venga, vamos. Impacto. Venga. Muy bien. Explosión. Venga, otro que baja. ¿Tienes? Ahí está. Va. Me acaban de tocar. ser un T-34, ¿no? Creo que sí. Venga, escond nos escondemos. Nos ha tocado, nos ha hecho un poco de pupita. Venga, a ver, tengo que reparar, sí o no. Parece que no. Venga, vamos a ver. Venga, avanzamos un poco. A por la siguiente casa, a la siguiente pared. Muy bien. Oh, mi compa ha caído. Aquí ¿Eh? está tomando la zona. Se nos ha colado un pajarito y está tomando la zona. Vamos a ver quién es el pollo, a ver si lo veo. Despacito, vamos a echar un vistazo. No hay que ponerse más mínimo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Quién es el pollo? ¿Quién es? El tío se esconde bien, claro. Detrás to de todos esos cadáveres, esa maleza. Suena ruso. Bueno, tengo dos compis que vienen por detrás. No sé si alguno será ruso, pero... Suena ruso. Venga, explosión. Esa marca. Ahí está. Ahí la han marcado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está. ¿Quién es? Un IS-6. Venga, perfecto. Bien. Destruido. De acuerdo con la inteligencia. Muy bien. Venga, carro pesado. Era un carro pesado. Eh? Pues, pues era ruso. Ahora lo único que hace falta... Es que Galling coja y me cambien... Y otro día cambian el ruido a los tanques rusos... ...y ya vamos a apañar... ...ahora que iba a los barcos conociendo... ...mi memoria... ...y cuando los oyes más o menos los tienes claro... ...por lo menos de qué nacionalidad son... ...si tienes un ruso a tu lado pues claro, puede ser ese... ...y si no hay nadie pues ya sabes más... Bueno, qué es esto artillería... ...venga venga venga... ...como ah, bueno, se están castigando... ...este es americano... ...que está aquí a mi lado... ...este 26 así que ese ruido ruso no ha podido sonar... ...bien... Ahí está, esta partida está saliendo cojonuda, el Elan. Elan, estás haciendo una partida impresionante. ¿Qué es eso por ahí arriba? Ah, hay más marcas, a ver, a ver, a ver. tan tanque pesado, justo, prácticamente está justo ahí el tío. Venga, el tío dispara. ¿Quién es? ¿Quién es? quién es uh, No lo veo. Cadáver, cadáver, cadáver, cadáver, venga. Pues elan de ir de cargar. Venga, el M18. Venga, humito. mito esto está casi ganado Están bastante lejos Venga, dos o tres tanques pesados Están ahí En C5 C5, C6 Venga, un campero ahí arriba En A5 Pero venga, esta partida Es nuestra ya, hombre Es nuestra Vamos a intentar Que no nos maten el An. Venga, vamos a cambiar de posición rápido Venga, detrás de esas casitas, vamos a dar la vuelta A ver si podemos, bajando un poco más, ver a los pollos esos que se ven por allí eh. Vaya, yo creo que la marca de ese campero Ese de ahí arriba es el que se acaba de cargar a mi compañero Pues el tío está por ahí, a la izquierda Al loro Joder, macho Y más estamos justo en la zona Es decir, el tío solamente tiene que mirar Y saber a cuánto estoy alto puede estar? A 300, 400 metros de la zona A Pues lo tiene fácil A la hora de calcular Venga, esto está casi ganado ya El camperito puede estar por allí Venga, no queda nada Ahí está Misión cumplida Perfecto Estupendo esta partida Ha ido bastante bien El centurión duró poco pero Leland ha hecho una buena partida vamos a ver 4 objetivos 3 destruidos 2 ayudas 6 críticos, 11 impactos un reconocimiento, una zona capturada, 93% de actividad completada investigación del soporte de artillería y el Vickers MK1 ya lo podemos comprar, estupendo dale un buen like al vídeo si te ha gustado la partida, no te cuesta nada, mi marido es un montón. Y abajo recuerda, caja comentarios, enlace Discord, Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis. Y si no estás suscrito, pues considera suscribirte. Pues esto ha sido todo en la batalla del bosque de Jürgen. Muy bien, Elan. Partidita ganada. Y... Nos vemos en el próximo. Chao, chao.